Austin Osman Speer fue un pintor, escritor y practicante de varias corrientes ocultistas. El libro de Speer habla sobre el placer, habla sobre la alegría y los logros que son el derecho natural de cualquier alma que no lleve a cuestas las arquitecturas intelectuales impresas del mundo. Es considerada una obra capital dentro del esoterismo occidental. En el libro del placer Autoamor, la psicología del éxtasis, se abordan cuestiones extravagantes como el caos de la mente y la encarnación, no siempre juiciosa de espíritus errantes del universo. Y ahora, comencemos el audiolibro que espero que te guste. El libro del placer, autoamor, la psicología del éxtasis por Austin Osman Speil. Definiciones Palabras como lo son Dios, religiones, fe, moral, mujer, etc., siendo formas de creencia se utilizan como expresión de distintos métodos, para el control y la expresión del deseo un concepto de unidad a través del miedo en una u otra forma que ha de deletrear esclavitud los límites imaginados extendidos por la ciencia que añade unos caros centímetros a nuestra altura y no más KIA. La libertad absoluta, que siendo libre es lo bastante poderosa como para ser realidad y libre en cualquier momento, por tanto, no es potencial o manifiesta excepto en la forma de su posibilidad instantánea a través de ideas de libertad ni significados, sino a través del ego. Libre para recibirla a través del ser libre de ideas sobre ella y a través de no creer. Cuando menos se dice de ello, kia, menos oscuro resulta. Recuerda que la evolución enseña, mediante terribles castigos, que la concepción es la realidad definitiva, pero no la libertad definitiva, respecto de la evolución. Virtud, arte puro. Vicio, miedo, creencia, fe, control, ciencia y demás. Autoamor. Un estado mental, estado de ánimo o condición que tiene como causa la emoción de la risa convirtiéndose en el principio que permite al ego, aprecio o asociación universal al permitir la inclusión antes de la concepción. Agotamiento. Aquel estado de vacuidad traído al agotar un deseo por algún método de distracción cuando el estado de ánimo se corresponde con la naturaleza del deseo, esto es, cuando la mente está preocupada por la no satisfacción de tal deseo y busca alivio. Confiscando este estado de ánimo y viviendo la vacuidad resultante es susceptible a la sutil sugestión del síquil. Distintas religiones y doctrinas como medio para el placer, la libertad y el poder. ¿Qué hay para creer sino en yo? Y yo es la negación de la completitud como realidad. Ningún hombre ha visto nunca al yo. Somos aquello que creemos y lo que ello implica a través de un proceso de tiempo en la concepción, la creación tiene su causa, en esta esclavitud a la fórmula. Las acciones son las expresiones de ideas vinculadas a las creencias, siendo inherentes son oscuras. Su forma de operar es indirecta y engaña fácilmente a la introspección. Los frutos de la acción tienen dos rostros cielo e infierno, su unidad o nada, purgatorio o indiferencia. En el cielo hay deseo por la mujer, infierno el deseo intenso, purgatorio es expectativa retrasada, indiferencia no más que desilusión hasta recuperación. Así ciertamente son todos lo mismo. El sabio buscador del placer habiéndose dado cuenta de que son distintos grados de deseo y nunca deseables, rinde ambas virtud y vicio y se convierte en quiaísta, cabalgando el tiburón de su deseo, cruza el océano del principio dual y se ocupa del autoamor. Las religiones son la proyección de la incapacidad, las imaginaciones del miedo, el barniz de la superstición que la paradoja es verdad, mientras que a menudo es la ornamentación de la imbecilidad. Como virtud en la idea de maximizar el placer de forma barata, perdona tus pecados y excúsalos. No es sino la expresión ceremonial del manejo de las marionetas al miedo gobernante, sí lo que has y te has sido dispuesto en tu religiosidad es tu propio potrio de tortura, por imaginario que sea. Las perspectivas no son agradables. Te has enseñado a ti mismo. Se ha convertido en innato. Y tu cuerpo es sensible. Algunos elogian la idea de fe. Creer que son dioses o cualquier otra cosa los convertiría en tales probando a través de todo lo que hacen que están llenos de «su no creencia». Es mejor admitir la incapacidad o la insignificancia que reforzarla a través de la fe, dado que lo superficial protege, pero no cambia lo vital. Por tanto, rechaza la fe, acepta la insignificancia. Su fórmula es «engaño y son engañados», la negación de su propósito la fe es negación o la metáfora e idiotez y así pues siempre falta para hacer más segura su esclavitud los gobiernos fuerzan con la religión la garganta de sus esclavos y siempre tienen éxito aquellos que escapan son pocos por lo que su honor es mayor cuando la fe perece el yo habrá de heredarse por sí solo. Otros menos, imprudentes, acorecen el recuerdo de Dios en una concepción suya y tan sujeta como ellos a la ley. Entonces, ¿esta ambición de la fe es tan deseable? Yo aún no he visto un hombre que no sea ya Dios». Otros de nuevo y aquellos que tienen mucho conocimiento no pueden decirte exactamente lo que es la creencia o cómo creer en aquello que desafía las leyes naturales y las creencias existentes. Es seguro que no se trata de decir yo creo. Aquel arte lleva largo tiempo perdido. Se encuentran aún más sujetos al desconcierto y la distracción abren directamente sus bocas llenas de argumentos. Sin poder e infelices, a no ser que se encuentren extendiendo su propia confusión para obtener capacidad de convencer, deben adoptar dogma y peculiaridad que excluyen posibilidad. A través de la iluminación de su conocimiento se deterioran en sus logros. No les hemos visto... ¿Desmoronarse parejos a sus exposiciones? Ciertamente, el hombre no puede creer a través de la fe o la ganancia. Tampoco puede explicar su conocimiento a no ser que haya nacido de una nueva ley. Siéndolo todo, ¿por qué la necesidad de imaginar que no lo somos? Sed místicos otros creen en la oración no han aprendido aún todos que pedir es ser negado sea la raíz de vuestro evangelio o oh, vosotros que vivís las vidas de otros a no ser que el deseo sea subconsciente no es satisfecho no no en esta vida así pues Ciertamente el sueño es mejor que la oración. Quietud es el deseo oculto, una forma de no pedir. A través de ello la mujer obtiene mucho del hombre. Utiliza el rezo, si has de reza, como un método de agotamiento y a través de ello obtendrás tu deseo. Algunos hacen mucho para mostrar las similitudes entre distintas religiones. Ciertamente mediante ello prueban la posibilidad de una ilusión fundamental, pero de la que nunca se dan cuenta. De este decreto son la farsa. Cuantos remordimientos tienen, sufren más conflicto que los no iluminados. Con aquellos con los que pueden identificar su propio engaño del miedo lo llaman verdad. Nunca ven esa similitud y quinta esencia de las religiones, su propia pobreza de imaginación y alivio de la religión. Es mejor mostrar la diferencia esencial de las religiones. Es también bueno conocer esa variedad de métodos. ¿No es su objetivo engañar y gobernar? Seguro, pues, para el logro de lo trascendental, Dios y la religión no han de tener lugar. Algunos alaban la presunta verdad, pero la dotan de muchos recipientes. Olvidando su dependencia, prueban su relación y paradoja, la canción de la experiencia y la ilusión. La paradoja no es la verdad, mas la verdad es que cualquier cosa puede ser verdad durante un tiempo. De lo que suplanta la paradoja y lo que en ella es implícito, no es necesario. Yo haré la base de mi enseñanza. Determinemos que lo deliberativo, la verdad, no puede ser dividido. El autoamor solo no puede ser negado y es autoamor cuando es paradójico bajo cualquier condición, por tanto ello por sí solo es verdad, completo, sin accesorios. Otros alaban la magia ceremonial y se supone que han de sufrir mucho éxtasis. Nuestros psiquiátricos están abarrotados, el escenario está invadido. ¿Es simbolizado que nos convertimos en lo simbolizado? Si tuviera que coronarme rey, ¿debería ser rey? Más bien sería un objeto de repugnancia o lástima. Estos magos, cuya insinceridad es su seguridad... No son sino los dandy sin empleo de los burdeles. La magia no es sino la capacidad natural propia para atraer sin pedir. La ceremonia, lo que no es afectado, cuya doctrina es la negación de la suya. Les conozco bien a ellos y a su credo del aprendizaje que les enseña el miedo a su propia luz. Vampiros son como la propia hélice movimiento de atracción. Sus prácticas prueban su incapacidad. No tiene magia para intensificar lo normal, el gozo de un niño o persona sana, ninguna para evocar de ello su placer o sabiduría. Sus métodos dependientes de una ciénaga de la imaginación y un caos de condiciones. Su conocimiento, obtenido con menos decencia que la hiena, su comida, digo que son menos libres y no obtienen la satisfacción del más mezquino de los animales. Condenados a sí mismos a su repugnante obesidad, su vacío de poder, sin siquiera la magia del encanto belleza personal, son ofensivos en su mal gusto y en cómo se dedican a anunciarse. La libertad de la energía no se obtiene a través de su esclavitud no se obtiene gran poder mediante la desintegración. ¿No se debe a que nuestra energía o materia mental está ya atada y dividida, que no somos capaces, no digamos ya mágicos? Algunos creen que cualquier y toda cosa es simbólica y que puede transcribirse y explicar lo oculto pero de que ellos no lo saben, grandes verdades espirituales? Así, el argumento de una metáfora confundiendo cuidadosamente lo obvio que desarrolla la virtud oculta, esta corpulencia innecesaria aunque impresionante no es repugnante? El elefante es enorme en exceso pero extremadamente poderoso. Los puercos, aunque odiosos, no engendran el desdén de nuestro buen gusto. Si un hombre no es un héroe para su sirviente, mucho menos puede permanecer como un místico a los ojos del curioso. La similitud educa al mimetismo. Decora tu significado, aún discutible en cuanto ha hecho, después de que hayas mostrado tu honestidad. La verdad, aunque sí es simple, nunca necesita el argumento de la confusión en la oscuridad. Su propio simbolismo puro abraza todas las posibilidades como diseño místico. Declárate a favor del sentido común e incluirás la verdad, que no puede mentir, ningún argumento ha prevalecido aún. La proporción perfecta sugiere no alteración, y lo que no es útil, se pudre. Rechazan todo el simbolismo moderno y alcanzan un límite absurdo muy pronto, sin contar con el cambio, y a veces la naturaleza arbitraria del simbolismo o la posibilidad de que se haya conservado un disparate mediante su adopción de lo tradicional sin una ciencia, como si solo en el momento presente tuvieran la lectura, su simbolismo es caótico y sin sentido. Sin conocer la traducción temprana, tienen su éxito al proyectar su propio ser exiguo a través de esta confusión, explicando los viejos símbolos. Los niños son más sabios. Esta aglomeración de antigüedad podrida, coleccionada con la enfermedad de la avaricia, ¿Es seguro la oportunidad para la caridad? Olvidando ideas inútiles, aprende la mejor tradición viendo que tú posees sus funciones y lo moderno sin sesgar. Algunos alaban la creencia en un código de doctrina moral que natural y continuamente transgreden y nunca obtienen su propósito. Dada la naturaleza adecuada, tienen un justo éxito al gobernarse y son los más sanos, cuerdos y satisfechos de sí mismos. Podrá llamársele la negación de mi doctrina, obtienen una satisfacción tolerable, mientras que la mía es completa. Dejémosle que se entretenga aquí, aquel que no es fuerte para el gran trabajo. En la libertad estaría perdido, Así que emplumad vuestras alas sin miedo, vosotros que sois humildes. Otros dicen que sólo el conocimiento es eterno. Se trata de la ilusión eterna del aprendizaje, el decreto de aprender lo que ya sabemos. Directamente nos preguntamos ¿Cómo inducimos la estupidez? Si esta concepción que hay que no pudiéramos conocer y lograr, otros pretenden la concentración. Esta no te liberará la mente, concibiendo la ley, es esclavitud. Llegados hasta aquí, lo que querrás es desconcentración, disociación de todas las ideas excepto de una. No es liberación sino satisfacción imaginativa o la furia de la creación. Otros, de nuevo, que todas las cosas son emanaciones del Espíritu Divino como rayos del Sol. De aquí la necesidad de emancipación. Ciertamente las cosas son necesidad a través de su concepción y creencia. Que se nos deje entonces destruir o cambiar la concepción y variar la creencia. Estas, y muchas otras doctrinas, yo las declaro perpetuadoras del pecado y la ilusión. Cada una de ellas depende de una implicación embarazada que oscurece y aún así evolucionada desde la dualidad de la conciencia para su gozo. Aterrorizados, vomitarían sangre caliente si vieran los frutos de sus acciones y placeres, así Creyendo en doctrinas ampliamente distintas, son del principio dual parásitos necesarios unos de los otros, como drogas. Y el bisturí del cirujano solo anulan o en el mejor de los casos eliminan un efecto. No cambian, ni quitan la causa fundamental, la ley. Oh Dios, tú eres el entorno estancado todo es charlatanería. Estas religiones, cuya misma existencia depende de su fracaso, están tan llenas de miseria y confusión, solo poseen argumentos multiplicados, tan llenas de argumentos como son malvadas, tan atestadas con cosas no esenciales, estando tan baldías, de cualquier placer libre en esta vida o en otra, no puedo defender sus doctrinas, su criterio para el gozo, muerte. Mejor sería... Que un hombre renunciara a todas ellas y abrazase su propio propósito invencible, no puede ir más allá. Y esta es su única liberación. A través de ella podrá situar su placer donde quiera y encontrar satisfacción. El consumidor de la religión Guía en su manifestación trascendental y concebible no posee nombre mediante el que ser designado lo llamo kia y no me atrevo a reclamarlo como yo mismo el kia que puede ser expresado por ideas concebibles no es el kia eterno que quema toda creencia sino que es el arquetipo de yo la esclavitud de la mortalidad. Esforzándome por describir ello, escribo lo que podría ser, pero no es habitualmente llamado, el libro de las mentiras. Lo heterodoxo de lo originable, una vista ligera de que, de algún modo comunica a través de lo fortuito que la verdad está en alguna parte. El kia, que puede ser expresado vagamente en palabras, es el tampoco, tampoco. El yo, sin modificar en la sensación de la omnipresencia, la iluminación transcrita simbólicamente en el alfabeto sagrado del que escribiré en breve. Su emanación es su propia intensidad, pero no necesidad. Ha existido y existirá siempre la cuantía virgen por su exuberancia hemos obtenido existencia quién se atrevería a decir dónde por qué y cómo es relacionado por la labor del tiempo el que duda habita su límite no relacionado con pero permitiendo todas las cosas evita la concepción y es aún así la quinta esencia de la concepción permeando placer sobre el significado, anterior al cielo y la tierra en su aspecto que transciende estos pero no la inteligencia, pues ser considerado como el principio sexual primordial, la idea del placer en el autoamor. Solo aquel que ha logrado la postura de muerte puede detener esa nueva sexualidad y su todopoderoso amor satisfecho. Aquel que siempre servir a la creencia, atascado por el deseo, se identifica con ello y no puede más que ver y insatisfechas sus ramificaciones infinitas. El progenitor de sí mismo y de todas las cosas, pero que a lo que se parece es a nada. Esta sexualidad es su temprana simplicidad, abarca lo eterno. El tiempo no lo ha cambiado, así pues lo llamo nuevo. Este principio sexual ancestral y la idea del yo son uno y lo mismo. Esta igualdad, su extorsión e infinitas posibilidades, la dualidad temprana, el misterio de misterios, la esfinge a las puertas de toda espiritualidad. Todas las ideas concebibles comienzan y terminan como luz en su emoción. El éxtasis que conduce y induce la creación de la idea. La idea es unidad, por la fórmula del yo. Su necesaria realidad como continuidad, la cuestión de todas las cosas, todo este universo visible e invisible, ha provenido de ello. Como la unidad concibió la dualidad, Procreó la Trinidad, procreó Tetragamanton, dualidad, siendo. Unidad es tiempo, el complejo de la concepción, el reflujo eterno hacia la realidad primitiva en la libertad, siendo trinidad de dualidades. Son los seis sentidos, las cinco facetas del sexo, proyectándose como entorno para su autoasimilación en denegación como una sexualidad completa. Siendo tetragramanton de dualidades, tiene doce caras por acuerdo el complejo humano y podría llamarse los doce mandamientos del creyente. Imagina el eterno decimal. Es multiplicidad abrazando eternidad desde donde surgen los múltiples formas que constituyen la existencia. Vitalizada por el aliento del autoamor, la vida es consciente del uno. El yo, siendo la fuerza opuesta, es alternativamente conflicto, armonía, vida y muerte. Estos cuatro principios son uno y el mismo, la concepción considerada como el yo, completo o conciencia por tanto podrían ser mezclados en unidad y simbolizados. Una forma hecha dos, que muestra tres caras y tiene cuatro direcciones. La ley trascendental, la ley y el testamento de lo nuevo. La ley de Kia. Es su propio árbitro. Más allá de lo inevitable, ¿quién puede comprender alquía sin nombre? Obvio, pero ininteligible, sin forma. Su diseño de la mayor excelencia, su deseo es su superabundancia. ¿Quién puede afirmar su misterioso propósito? A través de nuestro conocimiento se vuelve más oscuro, más remoto y nuestra fe se torna opacidad. Sin atributo no conozco su nombre. Cuán libre es que no necesita soberanía. Los reinos son sus propios saqueadores. Sin linaje, ¿quién se atreve a reivindicar relación? Sin virtud, cuán satisfactorio el autoamor es su moral. Cuán poderoso es, en su afirmación de «no necesita ser, no importa», autoamor, en perspectiva completa sirve a su propio propósito invencible del éxtasis. El éxtasis supremo simulado oposición en su equilibrio, no sufre daño, tampoco trabaja. ¿Acaso no es autoatrayente e independiente? De seguro no podemos llamarlo equilibrio. Si tan solo pudiéramos imitar su ley sin darse órdenes toda creación, se uniría y serviría a nuestro propósito en placer y armonía. KIA Trascendiendo la concepción es constante e inagotable. No hay necesidad de iluminación para verlo. Si abrimos nuestras bocas para hablar de ello, no hablamos de ello sino de nuestra dualidad por poderosa que sea, en su temprana simplicidad, Kia, sin concebir, produce su encuentro como la completitud de la creación. Sin afirmación de sí mismo, la energía más poderosa. Sin pequeñez, podría parecer lo más pequeño entre las cosas. Su posesión muestra sin preguntar, siendo su ser libre, lo único que es gratuito. Sin distinción no tiene favoritos, pero se nutre a sí mismo. En el miedo toda creación le rinde homenaje, pero ensalza su meral con lo que todo perece sin belleza. Nos dotamos del poder que concebimos de ello y actúa como maestro. Nunca la causa de la emancipación. Así, siempre, desde el yo, creo alquía, Sin parecido, pero... Tal se podría ser considerado como la verdad. Desde esta consulta se fabrica la esclavitud y no seremos libres a través de la inteligencia. La ley de Kia es su propósito siempre original, indeterminado, sin variación de las emanaciones. A través de nuestra concepción se materializan y son aquellas de la dualidad. El hombre toma esta ley de esta refracción, sus ideas, realidad. ¿Con qué equilibra su éxtasis? Medida por medida a través del dolor intenso, la tristeza y las miserias. ¿Con qué equilibra su rebelión de la necesidad, esclavitud? La dualidad es la ley, comprensión a través del sufrimiento, se relaciona y opone a través de unidades de tiempo. Es difícil obtener el éxtasis durante cualquier lapso de tiempo y se trabaja duro para ello. Varios grados de miseria alternándose con ráfagas de placer y emociones menos ansiosas parecerían la condición de la conciencia y de la existencia. La dualidad en una u otra forma es conciencia como existencia, es la ilusión del tiempo, tamaño, entidad, etc., el límite del mundo. El principio dual es la quinta esencia de toda experiencia, ninguna ramificación ha ensanchado su temprana simplicidad, sino que es sólo su repetición, modificación, modificación. O complejidad, nunca su evolución completa. No puede ir más allá de la experiencia del yo, así que regresa y se une una y otra vez, siempre un anticlímax. Siempre regresando a su simplicidad original a través de una complicación infinita, eso es su evolución. Ningún hombre habrá de entender por qué, a través de sus obras, conócelo como la ilusión que abarca el aprendizaje de toda existencia. El más anciano, que con el tiempo no crece más sabio, podría ser considerado como la madre de todas las cosas. Así pues, has de creer que toda experiencia es ilusión y la ley dualidad. A medida que el espacio impregna un objeto tanto dentro como fuera, de modo parecido, dentro de y más allá de este cosmos siempre cambiante, se encuentra este principio sin contrapartida dual. Siloquio en la cabeza de Dios. ¿Quién pensó así alguna vez? Algo está causando dolor y algo energiza la agonía. ¿No podría ser la causa de idea latente de éxtasis supremo? ¿Y esta expectación eterna, este amasar de adornos en decadencia, este pensamiento permanente, coincide con la vanidad que precede a la muerte? ¿O? Pensamiento vil del más patológico rencor. ¿Cómo puedo devoraros y salvar mi alma? Alguna vez, respondió, rinde homenaje donde es debido. El médico es el señor de las existencias. Esta superstición de la medicina no es la esencia de la cobardía, el agente de la muerte. Extraño, ¿Que ¿Nadie recuerde estar muerto? ¿Has visto el sol alguna vez? Si lo has hecho entonces no has visto nada muerto, a pesar de tu creencia sea distinta. ¿Quién está más muerto, tú o ese cadáver? ¿Quién de vosotros tiene el mayor grado de conciencia? Juzgando solo por la expresión, ¿quién de vosotros parece estar disfrutando más de la vida? ¿No será esta creencia en la muerte la voluntad que intenta la muerte para vuestra satisfacción, pero que no puede más que daros sueño, decadencia, cambio infierno? Este sonambulismo constante es lo insatisfactorio. ¿No crees en fantasmas y Dios porque no los has visto? ¿Qué? ¿No has visto nunca los fantasmas burlones de tus creencias? la confusa escena que ríe de vuestra humildad o oh mamón, vuestras grotescas ideas de yo, si tus propias facultades y tus mentiras de mayor coraje son dioses, ¿quién es el aniquilador de tus dioses sino un dios? ¿No hay prueba de que existieras antes? Vaya una excusa. Nadie ha regresado para contarnos... Vara, mordaz, abogado, no eres más que lo que fuiste de algún modo cambiado. ¿Eres el caso prima fácil de que estás reencarnado quizá en cualquier caso? Los quizá son posibles. Puedes hacer las cosas de forma distinta como las haces. Nunca me cansaré de afirmarte que constantemente haces las cosas de manera distinta. ¿Qué es? La fealdad que ofende es el conocimiento vago de que tendrás que cambiar tus ideas que estás germinando lo que contienes. Siempre estás recordando lo que olvidaste. Hoy podría ser el día del juicio final, de creer por la fuerza aquello que no creíste. Ahora, si hoy es ayer en todo excepto en la apariencia, entonces mañana es también hoy. El día de la decadencia. Diariamente es destruido este universo. Es por eso, por lo que eres consciente. ¿No hay vida y muerte? Tales ideas deberían ser menos que cómicas. ¿No hay dualidad? Eres consciente de la alegre mariposa que observas y que eres consciente de que sea tú. La mariposa es consciente de ser sí misma y como tal es una conciencia tan buena e igual a la tuya de ti siendo tú. Por tanto, esa conciencia de tú que ambos sentís es el mismo tú. Así tú eres consciente. Uno y lo mismo, el misterio de misterios y la cosa más simple de entender en este mundo. ¿Cómo podrías ser consciente de que no eres? Pero, ¿podrías creer de otra forma? Así, si hieres a la mariposa, te hieres a ti misma, pero tu creencia de que no te hieres a ti misma te protege del daño. Durante un tiempo, la creencia se cansa y tú eres herida miserablemente. Haz tu voluntad. La creencia es siempre su propia inconsistencia. El deseo lo contiene todo. Por tanto, has de creer en todo. Si es que algo crees, creer parece excluir al sentido común. No hay duda sobre ello. Esta conciencia de tú y yo es el torturador inoportuno, pero siempre preparado aún así, no tiene por qué ser así en ningún sentido. ¿No es una cuestión de miedo? ¿Tienes miedo de entrar en una guarida de los tigres? Y te aseguro que es una cuestión de rectitud innata o aprendida, cada vez que entras voluntariamente o eres arrojado dentro, y si sales vivo o no, aún así diariamente entras sin miedo en guarizas habitadas por criaturas más terribles que tigres, y sales sin sufrir ningún daño. ¿Por qué? La alegoría Grandes científicos están encontrando las propiedades para llevar la muerte de los microbios que descubren que respiramos y que según sus cánones deberíamos destruir. ¿Deberíamos estar ya muertos? Ten fe. Los cánones de la ciencia son bastante correctos. No decepcionan, a la duda. Nuestra mayor familiaridad, este impulso hacia el conocimiento nos traerá ciertamente la enfermedad y muerte que dan y también nos dan en compensación sus poderes de destrucción. ¿Para la destrucción de quién? Las cosas serán justas. En ese valor de la voluntad, esta voluntad de poder, cuán preservadora de la vida, cómo lleva más lejos de la selección discriminadora. Cuán satisfactoria, los explotadores más nobles, o oh, científicos, continúan descubriendo el pozo sin fondo. Cuando estáis empapados de ciencia, ¿el rayo impactará sobre el asesinato? ¿Nacerá una nueva esperanza? ¿Nuevas criaturas para el circo? La concepción de la cabeza de Dios ha de evolucionar siempre, su inercia para la transmutación en su propio opuesto, porque lo contiene. El maestro ha de ser el doloroso aprendiz de su estupidez. La idea de Dios siempre significa el olvido de la supremacía y la santidad, así que debe ser suplantada por el miedo. ¿Cierto? No hay ateos. Nadie está libre de la autobiografía. ¿No hay devoto de los placeres terrenales carente de miedo? La concepción es la autoridad de su irrefutable realidad interior. Cuando la concepción es conmemorativa en el olvido, ¿podría ser la oportunidad de su realidad para ti? Cuando la oración, está siempre rezando, se ha transmutado en blasfemia, Eres lo bastante atractivo para ser escuchado. Tu deseo es concedido. ¡Vaya voltereta de la humildad! Ya sea Dios proyectado como maestro del terror o como el morador interior a través del amor, Dioses somos todo el tiempo. Por esto es por lo que la divinidad siempre es potencial. Su generación constante, la demora eterna, es vida. Esta envidia del maestro o creador, la esperanza definitiva a seguir es en su forma también existencia y la confiscación de la vida. No hay hecho científico. Siempre implica a su opuesto como hecho igual, esto es el hecho. Entonces, ¿por qué molestarte en probar cualquier cosa como un hecho? Esta esperanza vana de probar finalidad es la muerte en sí misma. Así que ¿por qué imponer disparatadamente el deseo? Habéis probado a través de las matemáticas que el sol está a muchos millones de kilómetros de distancia de vosotros. Ahora mejoraréis su eficiencia, la naturaleza, ese impulso a la antítesis de vuestras verdades probará pronto, a través de las matemáticas, y cuando queráis, que el sol no existe en absoluto. O si lo deseáis, probará concluyentemente que el sol está muchos millones de millones de kilómetros más lejano o más cercano de lo que pensasteis alguna vez. ¡Oh, extraordinario pensador! Estos hechos y muchos otros ya son conocidos por la mariposa, los mosquitos, los insectos, ¿Y quizá vosotros mismos qué sentidos son los más ciertos los vuestros o lo de las moscas acabaréis por adoptar su visión sus pensamientos y sabiduría que una vez poseísteis tales sois ahora pero no los habéis despertado lo seréis de nuevo en tal poder maravilloso progreso los logros más meritorios con menos piedad el progreso debería ser examinado de cerca, así como los que habéis ganado por la conveniencia de la ciencia. Un pensamiento para la perspectiva. Eres siempre lo que más deseas, el futuro. Tu deseo es vivir de acuerdo con tu deseo y eso es siempre lo que ha llevado a cabo, el más noble sentimiento. Ya eres eso, lo satisfecho. Lo sin deseo, la cosa real. Estás borracho de ello. No hay más ilusión que la conciencia. Esta conciencia es siempre el sonriente monumento conmemorando si realmente disfrutaste la vida. El Dios de la voluntad es el mandato a obedecer. Su justicia todos la temen. Es una espada tu desierto para la obediencia. Voluntad es el mandato a creer, tu voluntad es lo que has creído activamente. Queriendo la creencia para ti, piensas cuando ello desea. Voluntad es complicación, el medio de un medio. Llames a esta voluntad libre o no, más allá de la creencia y la voluntad está el autoamor. No conozco un hombre mejor. Es libre para creer lo que desea. Eres libre para no creer en nada relacionado con la creencia. La verdad no es difícil de entender. La verdad no tiene voluntad. La voluntad no tiene verdad. La verdad es voluntad nunca creída. No tiene verdad. Podría ser. Es la certeza inmediata. ¿Esta inolvidable esfinge nos enseña el valor de la voluntad de cualquier cosa? Entonces no hay riesgo. Para ser que el conocimiento absoluto, si un poco es peligroso, ¿qué pasa con la hominiscencia? El poder todopoderoso no tiene accesorios. La ciencia es la maldición de la duda de lo posible. Si aquello que existe no puedes concebir, una imposibilidad, nada es imposible, tú eres lo imposible, la duda es retraso en el tiempo, pero cómo castiga. Nada es más cierto que ninguna otra cosa, lo que tú no eres. Respondiste a esto alguna vez con sinceridad? Eres tu propio tirano, así que olvidas constantemente lo que recuerdas resistes a los objetos sensibles y nuestra resistencia a las facultades creyendo o no estas facultades son tan numerosas como los átomos que aún no has visto y son tan interminables como el número uno cobran vida según tu voluntad adoptas unas pocas en cada momento hablas conocimiento a través de ellas entendiste tu gramática ¿Que aquellas que no posees hablan más fuerte que tus palabras? No creería en la sabiduría del Altísimo. La creencia es siempre su propio tentador para creer de forma distinta. No puedes creer en la libertad, pero podrías ser liberado de la creencia. Tampoco puedes creer la verdad, pero necesitas ir, comprometerte. «El camino de la vida no es a través de medios. Estas doctrinas, mis doctrinas, aunque permitan el autodenominado devoto emular mi comprensión, que me ruborice, el hombre de dolor, hombre es el profesor. He enseñado. Me enseñaría a mí o a ti de nuevo. Ni por un regalo del cielo. La maestría es igual que el aprendizaje. Equivale al desaprendizaje constante». Todopoderoso es aquel que no ha aprendido y poderoso es el bebé, pues tan solo tiene el poder de asimilar. El más impropio y erróneo de los locos pregunta ahora, ¿cómo podemos escapar de las inevitables evoluciones de la concepción si todo es siempre concebir? Mi respuesta habrá de permitir todos los medios, todos los hombres y condiciones. Escucha, oh Dios, que eres. Pero qué será Dios. Cuando la mente se encuentra en absoluta perplejidad de la capacidad de intentar lo imposible se deja conocer. A través de aquel estado de tampoco, tampoco, el más sencillo posible, el ego, se convierte en el observador silencioso y lo conoce todo, el porqué y cómo del deseo se encuentran contenidos dentro del estado místico del tampoco-tampoco, y el sentido común prueba, que es el estado de la el más nutritivo. Payaso como soy, aun si todas mis ideas han surgido de él, y amigo mío todas las tuyas, pero siempre he sido un vago, un viejo pecador, que preferiría ver a otros todopoderosos antes que a mí mismo. La postura de muerte. Las ideas en conflicto del yo no pueden ser asesinadas. Mediante la resistencia son una realidad. Ninguna muerte o astucia las han superado sino que son su refuerzo de energía. Los muertos nacen de nuevo y otra vez descansan en el útero de la conciencia. Permitir la madurez es predicar decadencia mientras que a través de la no resistencia se halla la regresión a la simplicidad temprana y el paso a lo original y a la unidad sin idea. Desde esa idea germina la fórmula de la no resistencia, no importa. Complácete a ti misma. La concepción de «yo no soy» debe por necesidad seguir a la concepción de «yo soy». Debido a su gramática, como es seguro que en este mundo de dolor la noche sigue al día. El reconocimiento del dolor como tal implica la idea de placer y así con todas las ideas. A través de esa dualidad dejémosle recordar reírse en todo momento, reconocer todas las cosas, resistir nada. Entonces no hay conflicto, incompatibilidad ni compulsión. Transgrediendo la concepción a través de un simbolismo lúcido. Hombre implica mujer. Los transciendo a través del hermafrodita y esto a su vez implica un eunuco. Todas estas condiciones las transciendo por un principio de tampoco y aunque un tampoco es un concepto vago, el hecho de concebirlo prueba que es palpable y de nuevo implica un tampoco distinto pero el principio tampoco tampoco de aquellos dos es el estado en que la mente ha pasado más allá de la concepción no puede ser equilibrada ya que solo se implica a sí misma el principio de ello ha alcanzado el estado no importa no necesita ser y no tiene relación con la forma a pesar de, y más allá de si no hay otro, por tanto por sí solo es completo y eterno, indestructible tiene el poder de destruir, por tanto, tan solo él es verdad, libertad y existencia. A través de él llega la inmunidad a todo dolor, por tanto el espíritu es éxtasis, denunciando a todo, por los medios mostrados, cobíjate allí. ¿De seguro es la morada de guía? Esto una vez haya sido alcanzado incluso simbólicamente, es nuestra liberación incondicional de la dualidad y del tiempo. Créelo, que esto es cierto. La creencia libre de todas las ideas, excepto del placer, el karma a través de la ley disgusto, se agota a sí mismo velozmente. En este momento, más allá del tiempo, una nueva ley puede encarnarse si el pago del dolor, todo deseo concedido habiéndose él, convertido en aquel que concede a través de su ley. Esta nueva ley será el secreto del místico desequilibrado. No importa, no necesita ser, no hay nada que haga nada necesario. Complácete a ti mismo. Es su credo. En ese día puede haber deliberación. Si ancla lo que deseas creer, puede ser verdad. Está complacido por esta imitación. La verdad me es revelada por todos los sistemas de gobierno, pero en sí permanece sin ser gobernada. Guía, el éxtasis supremo. Esta es la gloria ciencia de complacerse a uno mismo mediante un nuevo acuerdo, el arte del autoamor mediante el reconocimiento, la psicología del éxtasis a través de la no resistencia. El ritual y la doctrina Tumbado perezosamente sobre tu espalda, el cuerpo expresando la condición de bostezo suspirando mientras concibes mediante tu sonrisa esa es la idea de la postura olvidando el tiempo y con él aquellas cosas que fueron esenciales reflejando su falta de sentido el momento está más allá del tiempo y su virtud ha acontecido en pie de puntillas con los brazos rígidos unidos detrás por las manos en un apretón de manos, lo más tirante posible, el cuello extendido respirando profunda y espasmódicamente, hasta que vengan mareo y sensación en ráfagas, trayendo al agotamiento y la capacidad para lo anterior. Observando tu reflejo hasta que se vuelva borroso y no conozcas al observador, Cierra tus ojos. Esto habitualmente pasa de forma involuntaria y visualiza. La luz que se ve, siempre una X en curiosas evoluciones, debe uno mantenerse en ella, nunca dejando ir hasta el esfuerzo es olvidado. Eso proporciona un sentimiento de inmensidad que ve una pequeña forma cuyo límite no puedes alcanzar. Esto debería ser practicado antes de experimentar lo precedente. La emoción que se siente es el conocimiento que te explica por qué. La postura de muerte, en su inevitable acelerada a través de ella, escapamos de nuestra demora sin fin causada por el apego al ego, es barrido como una hoja en un fiero vendaval. En el veloz vuelo de lo indeterminable, aquello que siempre está a punto de suceder, se convierte en su verdad. Las cosas que son autoevidentes ya no son oscuras, ya que por su propia voluntad satisface. Ha de conocer esto como la negación de toda fe, viviéndola, el fin de la dualidad de la conciencia. Sobre la creencia, un estado positivo de muerte, todo lo demás como sueño. Un estado negativo es el cuerpo muerto de todo lo que creemos y despertará a un cadáver muerto el ego en sometimiento a la ley busca ser inerte en el sueño y la muerte conoce la postura de muerte y su realidad en la aniquilación de la ley la ascensión de la dualidad en ese día de lamento sin lágrimas el universo será reducido a cenizas. Pero él escapa al juicio. ¿Y qué decir de yo, el hombre más desafortunado? En tal libertad no hay necesidad. ¿Qué más podría atreverme a decir? Antes cometería gran cantidad de pecados que comprometerme. Hay muchos ejercicios preliminares tan innumerables como pecados futiles de sí mismos, pero que señalan a los medios definitivos, la postura de la muerte en la reducción de toda concepción, pecado, al tampoco, tampoco, hasta que el deseo es satisfacción complaciéndote a ti misma. A través de esto y a través de ninguna otra cosa, es la inercia de la creencia, la restauración de la nueva sexualidad y el siempre original autoamor, se obtienen en la libertad, la vacuidad o creencia. Primordial no proviene de ejercicio de enfocar la mente en una negación de todas las cosas concebibles, la identidad de la unidad y la dualidad, el caos y la uniformidad, etcétera, etcétera, sino haciéndola ahora, no finalmente. Percibe y siente sin la necesidad de un opuesto sino a través de lo que se le parece. Percibe la luz sin sombra por su propio color como constante a través de la vocación de la emoción de la risa en el momento del éxtasis y la unión, y a través de la práctica hasta que esa emoción resulte incansable y sutil. La ley o reacción son derrotados por su inclusión. Si fuera él a disfrutar un centenar de placeres al mismo tiempo, por grande que fuera su éxtasis, él no pierde, sino que es un gran aumento lo que acontece. Dejémosle practicarlo a diario adecuadamente, hasta que llegue al centro del deseo. Ha imitado el gran propósito. Como esto, todas las emociones deberían encontrar un equilibrio en el momento de la emanación, hasta que se conviertan en una. A través de su iluminación no hay nada que no pueda ser explicado. Ciertamente encuentro satisfacción en el éxtasis. Os he contado ahora un secreto de gran importancia. Fue conocido para mí en la infancia. Incluso esforzándose persistentemente por una vacuidad de la creencia, uno es lo bastante cósmico para morar en el interior de los otros y disfrutarlos. Entre los hombres pocos saben que lo que realmente creen o desean, que aquello que conocerán comienzan localizando su creencia hasta que vean su voluntad existiendo como dualidad, son idénticos en deseo. Mediante su dualidad no hay control, pues voluntad y creencia Nunca concuerdan y cada uno dará forma al otro para sus propios fines. En este punto ninguno vence, ya que su gozo es una forma de disimular del dolor. Dejémosle que los una. los turbios enemigos nacidos del autohipnotismo estancado. La creencia natural es la intuición que obliga a la creencia a través de aquello que he experimentado como reaccionando y dominando sucesivamente, todo ha de asociarse a través de su emoción definida, estimulada por aquellos en armonía, aquellos en discordancia, pierden su capacidad de convencimiento e inhiben. Así que a través de su propio funcionamiento, la creencia está limitada y determinada para ti. La mayoría de nuestras acciones pueden ser rastreadas a un deseo subconsciente por la libertad, en conflicto con el hábito una obediencia al fatalismo inherente que cuelga de las buenas y malas acciones ya cometidas en la existencia en el pasado, contra una moral preservada cuya reacción se expresa como espontaneidad, involuntariedad, autonomía, lo deliberado, etc., cuando la oportunidad surge. El resto es debido a una moral tradicional conflictiva que se ha convertido en constituyente parcialmente adoptada para gobernar y elegir el momento de esta reacción. En su origen, una idea de lo que entonces se consideraba. Se consideraba convenientemente bueno y malo para maximizar el placer a través de un compromiso arbitrario de abstención y ejecución del deseo temido asimilado por el engaño de su origen divino sus principios son recompensa por obediencia castigo por transgresión ambos sosteniendo el bien para siempre este mundo y otro Este código moral es una comedia dramatizada de la facultad de la concepción pero nunca es tan perfecta o simple como para permitir la posibilidad del cambio en cualquier sentido con lo que queda disasociada de la evolución, etc. Y este divorcio pierde cualquier utilidad y por necesidad para su propia perseveración y la compasión deseada evoluciona con tradiciones o una relación que es complicación para dar. Al trasgredir sus mandatos, la deshonestidad nos muestra su iniquidad. Para nuestra justificación, o simultáneamente creamos una excusa o razón para el pecado a través de una distorsión del código moral que permite alguna incongruencia. Reteniendo habitualmente unos pocos pecados imperdonables, y una ley no escrita. Esta confesión negativa es un racionalismo fingido que permite excusas aleatorias, un proceso de autoengaño para satisfacer y esencialmente persuadirte de tu propia rectitud. ¿Quién tiene entre nosotros otra excusa que el autoamor? No creamos. O confesemos una moral que sea conveniente que se preste al crecimiento y siga permaneciendo simple que permita la transgresión sin excusa o castigo sería sabio y de sentido común hacerlo cualquiera que sea el estado de las cosas en tu mente la naturaleza acaba por denegar aquello que afirma a través de la asociación permanente con el mismo código moral Ayudamos al deseo a transgredir. Siendo negado este deseo, cuando más restringes, más pecas. Pero el deseo igualmente desea que el instinto moral sea preservado, así que el deseo es su propio conflicto y de forma lo suficientemente débil. No temas. El toro de la tierra durante mucho tiempo no ha tenido nada que ver con tu no limpia conciencia tus ideas estancadas de moralidad la complejidad de la creencia conócete a ti mismo la naturaleza de la creencia igual a todas las posibilidades en última instancia ciertas por identificación a través de la cultura con una idea del tiempo, tal que lo que no es oportuno no es cierto y lo que no es cierto es predicción. El pensamiento de una cosa implica la posibilidad de otra idea igual de contradictoria, pero no disociada. La creencia está para hacerle a uno más convincente. La condición de la creencia es la denegación, límite impuestos en la capacidad de la vitalidad el propio hecho de creer es una concentración y educación para excluir lo implicado adoptando una hipótesis o fe que refleja sin preocupación o que engañosamente racionaliza lo rechazado verdad no es la verdad de la fórmula el centro de la creencia es amor por el yo de uno, proyectando el ambiente para la satisfacción, pero permitiendo que su distorsión disimule la denegación. Una ambición se convierte en algo más allá del autodeseo. Pero no puedes ir más allá del centro, así que uno multiplica, cree, para poder tener menos consciencia de lo fundamental. Ahora, esta negativa a creer lo que uno cree y, exactamente como uno cree, es la primera condición para todos aquellos que se encuentren en cualquier sentido dentro del deseo. El hombre que está enamorado y por fuerza se convierte en mentiroso, autohipnotizado por la patológica ornamentación. Conocer los resultados. Solo puedes creer realmente una cosa y aún así su involución es esencial como la verdad parece matar. Con lo que lo imaginario continúa por siempre. La imaginación aprende que la idea es su compulsión. Para explicar el porqué de la creencia o de cualquier otra cosa tenemos que trascender su cisma. A través de la conciencia completa sobre cómo el yo ama ese es el método según imitamos esta ley de dualidad en todos nuestros procesos de creencia no resulta ser tan simple como parece ¿Quién ha transgredido la ley de la concepción ¿Quién no tiene miedo y aún así a través de este pecado, se trata de la ciencia de aquello que determina el hábito del cuerpo. Convenciendo de manera elegante o esperando desilusión en el momento del deseo, este es el método para localizar su engaño. Una conciencia que por sí sola da la oportunidad de la investigación. Más allá consiste en algo arbitrario. Es el que pausa, el que ordena la ley. Imitarlo a través de la razón no es sino cargar la condena sobre las consecuencias. La razón es creencia. La creencia es el miedo de la capacidad de uno, la fe de que no eres siquiera todas las maravillas de la creación, no digamos ya la posibilidad de ser el creador. Es demora. La creencia merecidamente se gana el terrible odio de la vitalidad. La creencia no es libertad. La creencia crea su experiencia necesaria. El progreso germina en regresión. Considera que la realidad está en algún lugar y tu creencia podría ser demasiado pequeña para evitarla. O, oh, tú que tienes mucha fe en Dios, únete a Él mediante la adoración de ti mismo. Hombre estúpido, venera lo glorioso en la libertad. Cuando la muerte se acerca, la fe en Dios y el deseo de la mujer no te salvarán. ¿Cuál será su uso cuando decadencia y marchitarse se instalen y el cuerpo sea un objeto de disgusto? ¿Y cuál es la utilidad del conocimiento y la caridad cuando se conocen la realidad? Desenvaina la espada del yo. Las ideas del Todopoderoso han de ser asesinadas constantemente y la realidad debería ser indagada. Quien quiera que estudie su verdadera naturaleza un poco investiga el yo con su extraordinaria conducta. Puedo obligar a cualquier cosa sin ofender tal y como la tendencia del más. Lujurioso cesa ante la publicidad y la muerte. También cesan las morales y la fe ante el perfecto éxtasis. Un vislumbre de la verdad nace de la pureza del amor, cuando el deseo no tiene miedo, cuando no desea posesión, cuando el pensamiento es satisfecho por la visión. El fuego que es todo placer, es liberado ante su voluntad. Él es atracción, la más fuerte atracción de la mujer. Cuando el principio de creencia carece de fe igualmente estéril de poseer ideas de Dios, es indestructible. Solo cuando no hay miedo de ningún tipo, aquello que hay es la comprensión de la identidad con la realidad libertad para ellos no hay peligro en la negligencia no habiendo allí discriminación para aquel que es consciente de la más mínima diferenciación hay miedo mientras haya una percepción de autorreproche o conciencia, hay dolor germinado no hay libertad aquel que cree cualquier cosa que percibe o imagina cae en el pecado ...creyendo sin sentir perturbación... ...olvidando ideas de lo extremo y lo interno... ...lo considera como si fuera yo. Y es la conciencia de no resistencia... ...no tiene horizonte. Él es libre. Al ver los ojos iluminados por estrellas y bocas... ...como capullos de rosa... ...pechos y lomo de mujeres bellas... ...te apegas con amor... ...pero si tienes miedo... Consideras constantemente que son meramente la carne y huesos carbonizados de ti mismo tras la tortura. El espacio entre lo eterno y yo, ¿no es una doctrina moral? Descreyendo todo lo que uno cree, y diligentemente, no creyendo, sin ansiedad, a través del proceso, tampoco, tampoco. El principio se vuelve lo bastante simple y cósmico como para incluir lo que siempre estás deseando y eres libre para creer lo que era imposible. El deseo es tan poderoso que no pide permiso y no sufre consecuencias, sino el éxtasis de su posesión. Contra él nada puede prevalecer. Arde como celuloide arrojado al horno. La vieja insensatez de prometer cosas en nombre de un otro imaginado. Al alcance de la mano, Está la libertad del cielo, el camino, la verdad y la luz. Y nadie se atreve a decir esto de sí mismo excepto a través de mí. En verdad, solo yo soy yo. Mi voluntad no condicionada es mágica. Aquellos que han vivido mucho en su naturaleza estarán familiarizados en algún grado con tal sensación. Por pobre que sea. Prefacio al autoamor Seamos honestos, vos sois aquello, supremo en libertad, lo más deseable, más allá del deseo, intocado por los seis aturdidores. La sexualidad trabaja para que la muerte pueda cosechar a través del deseo. Los antojos escurridizos de los sentidos son peligrosos debido a la rectitud a través de la que has aprendido a obedecerlos y controlarlos. El fuego del infierno quema porque concebiste y dejará de doler cuando identifiques el ego con todas las posibilidades de sus cualidades creyendo como en el progreso tampoco, tampoco eres fuego. Y aún así estás chamuscado, porque ha sido tu voluntad la creencia. Si fuera de otra manera o no, no hay diferencia. El ciclo de la creencia continúa y siempre obliga. Así que un día debes creer de forma distinta y el fuego ya no te dañará. ¿Estás salvado? ¿Hay otra forma de herirte? En ese estado que no es, no hay conciencia en ningún sentido de que vos sois eso. Kia, que es espléndido, más allá del rango de la definición no hay tentación de libertad. Ello no fue la causa de la evolución. Por tanto, ello está, más allá del tiempo, de la conciencia o la inconsciencia, todo o nada, etc., esto lo conozco a través del tampoco-tampoco que se encuentra automáticamente más allá de toda concepción, siempre libre en todos los sentidos. Quizá ello no fuera oscuro, mediado por ideas continuas siempre obtenidas en el último momento y se sintiera vagamente a través de la mano de la inocencia, pero ¿quién entiende tales significados sencillos? Ello nunca es percibido, Siendo el éxtasis imperceptible del tampoco-tampoco, siempre presente pero oculto mediante el agotamiento a través del ciclo de la unidad. La certeza de la conciencia es siempre la incertidumbre de lo percibido o experimentado en cualquier estado en que se encuentre. La duda constante deletreando el miedo, el dolor, la decadencia y similares las causas de la evolución, la eterna incomplenitud. ¡Oh, deseo, escucha! En su virulencia el deseo espiritual es tan fatal como el sensual. La aspiración a lo supremo es una red de deseos mortales debido a la cobardía interna. Es, por tanto, una sabiduría insatisfecha esperando la explotación, esperando sufrir sus evoluciones. No hay sabiduría final, no hay deseo final. ¿Cómo puedo acabar? ¿Ha acabado algo hoy? Estas cosas son la inexistencia de fin. Una persona desea cosas de este mundo, pero ¿dónde está la diferencia de desear el Éxtasis Supremo. ¿Cuál es más egoísta? ¿Cuál está más cerca de ti? ¿Cuál complace más al Creador? ¿Estás seguro de la voluntad del Creador y estás seguro de tu propio deseo? ¿Eres tú el Creador o sencillamente tú mismo tal como tiernamente imaginas tus contenidos? Todos estos deseos, si bien poderosos, se encarnarás algún día. Si las fotografiarás, estas cosas ya existen. Muy pronto tendrás fotografías espirituales que no sean falsificaciones, pero no a través de la cámara que utilizas actualmente. El pionero es siempre el viejo loco. Una idea improvisada. Algunos espíritus, ya han sido fotografiados los microbios. ¿Has estado alguna vez libre de cosas queridas o deseadas? La creencia es el deseo eterno. El deseo es su propia crueldad, los grilletes sobre la mano que trabaja en algún mundo desconocido. Nada está muerto siempre y ningún pensamiento muere. El maestro se convierte en esclavo, la posición es alterada. Habéis creído esto durante mucho tiempo, está en la carne de vuestras generaciones, junto al menos compasivo de los jueces, el desdén de todas vuestras reformas o la inversión de vuestros valores. Esta maldición y blasfemia constante ¿No se encuentra el alivio más en el conocimiento del naciente e implacable supervisor? ¿No están nuestros cuerpos todos manchados con su sangre? ¿No ha sido nunca el mundo sangriento? ¿No son nuestros placeres sino descansar para beber la sangre de la matanza? Oh, decididos mentirosos, no conocéis aún la mentira podría ser verdad. El ego es deseo, así que todo es, en última instancia, deseado e indeseable. El deseo es siempre un pronóstico preliminar de la terrible insatisfacción que oculta su vanagloria, que siempre está presente. El milenio llegará y será rápidamente. Los hombres serán más grandes que cualquier dios que hayan concebido. Habrá, más, la insatisfacción, siempre eres lo que fuiste, pero podría serlo de una forma distinta. Una persona o una nación, no importa lo vanidosa contenida que sea, cae inmediatamente en un deseo inevitable y desconocido, siendo consumida poco a poco a través de estas condiciones, de cualquier condición. La mente se hace firme en el deseo a través del deseo como devoción, pero cuando se lleva a cabo, ¿es entonces eternamente deseable? O siquiera por un periodo de un millón de años, en el cielo tendrán vuestros pies grilletes. Así pues, borra la concepción de que el deseo es puro o impuro. O que tiene conclusión, bórralo, a través del tampoco-tampoco. Incluso si el deseo consiste en el agotamiento del deseo a través del tampoco-tampoco o para la realización en una esposa, es deseo, es su evolución sin fin. Por tanto, elimina cualquier forma del deseo a través del tampoco-tampoco. Elimina la ilusión de que hay espíritu y no espíritu. Esta idea nunca ha dado resultados beneficiosos. Elimina todas las concepciones a través del mismo método. Mientras permanezca la noción de que hay una esclavitud obligatoria en este mundo, o siquiera en sueños, hay tal esclavitud. Elimina la concepción de la libertad y la esclavitud en cualquier mundo o estado a través de la meditación en la libertad dentro de la libertad mediante el tampoco, tampoco. Pues esto sabemos que el vampirismo está bien probado incluso a través de la fuente presunción de que cuando se han chupado sangre ha sido realizado por murciélagos vampiro sin contar con la posibilidad de que haya sido una agencia divina o humana, por tanto guiaiza tu deseo mediante el tampoco o tampoco la fórmula de mayor excelencia que se haya lejana más allá de la satisfacción el vacío, que todo lo abraza y reduce todo al sentido común y sobre el que el universo descansa. Por tanto, a través del tampoco tampoco no creas nada de lo que hay en este libro y disipa la concepción del tampoco tampoco a través del tampoco tampoco. Y cree que no es necesario o que es la conclusión de satisfacerte a ti mismo porque ello no necesita ser, no importa. Uno cree en esto todo el tiempo, como la verdad de la voluntad y no la cosa crecida, ya que los medios para un fin significan evolución hacia medios sin fin. En su más extraordinaria simplicidad, no hay principio ni fin de la sabiduría, o de ninguna otra cosa, así que, ¿cómo puedes estar relacionada con la concepción y la inteligencia? Autoamor como doctrina moral y virtud El criterio de la acción es libertad de movimiento, ser oportuno al expresar estado de gozo, el valor de una doctrina moral se encuentra en su libertad para la transgresión. La simplicidad es lo que considero más preciado. ¿No son las cosas más simples en el mundo las más perfectas, puras, inocentes y sus propiedades las más maravillosas? Por lo tanto es la fuente de la sabiduría. La sabiduría es exactamente felicidad enamorado necesariamente situándome en estado de gozo sin excusas no es esto perfección las acciones podrían parecer inconmensurables e incomprensibles si exhibieran conformidad con el gran propósito hay pocos que puedan lograr esto quien carece de vergüenza el éxtasis en la satisfacción es el gran propósito. Libertad de la necesidad de la ley, realización a través del mismo deseo, es el objetivo definitivo. La ley depende de dos. Dos es abundancia, millones. La ley es complicada. El segundo no perturbó, el primero no determinó, ni fue forzado, ni ofrecido. El azar en el deporte no es profecía. Gracias a él hemos ganado habilidad suficiente como para determinar. Prepárate para lo eterno, regresa a la simplicidad y eres libre. ¿Qué hombre puede dar sin impulso? Solo aquel que tiene una sexualidad completa. La mayor bondad es la autonutrición. ¿Qué vamos a incluir en el yo? La caridad perfecta adquiere y por tanto beneficia todas las cosas, no dando. ¿Qué hombre puede tener fe sin miedo? solo a aquel que no tiene un deber que cumplir. Cuando la fe perece el deber hacia las doctrinas morales, perece. Nos hallamos sin pecado y perduramos para siempre en un amor que lo devora todo. ¿Qué hombre puede conocer con certeza? Solo aquel que ha logrado la necesidad de aprender. Cuando los maestros caen, ¿cuál es la utilidad en aprender de ellos? Los sabios no son beligerantes ni tienen dogma que exponer, más bien son silenciosos como un recién nacido alimentándose ¿Qué maestro puede mostrar la fuente de la sabiduría? Es porque conozco sin aprender, conozco la fuente y puedo comunicar lecciones sin enseñar. El conocimiento no es sino el excremento de la experiencia, la experiencia, su propia repetición. El verdadero maestro no implanta conocimiento sino que se muestra a sí mismo su propia superabundancia. Manteniendo su visión clara, le dirige o le lleva como un niño ante lo esencial. Habiéndole mostrado la fuente de la sabiduría, se retira antes de que la gratitud o el sentimiento se asienten, dejándole fertilizar como desee. ¿No es este el camino al cielo? ¿A aquel que se confía a su fondo natural de genio no tiene conocimiento de su extensión y lleva a cabo las cosas con facilidad, pero directamente duda. La ignorancia le obsesiona. La duda fertiliza en la tierra virgen. Ya no se encuentra sin miedo, sino que es un cobarde ante las dificultades. Su propio aprendizaje es miedo. La diferencia entre el genio y la ignorancia es de grado dentro del miedo. El principio de la sabiduría es miedo en la emancipación de la recepción del conocimiento al aprender. Los niños dudan y aborrecen aprender. Incluso el afecto al coraje resulta en inteligencia. La diferencia entre el bien y el mal es una cuestión de profundidad. ¿Qué está más cerca de ti, el autoamor y su inmortalidad o el amor y la moral? Inconsciente del desierto, el compadre del cielo y la felicidad constante la sabiduría es la capacidad de orientación. Desde la autoglorificación, desde la autoexaltación nos alzamos superiores a la incapacidad del miedo que causa desasosiego, el ridiculizador de la destrucción de la humanidad en el arrepentimiento. Este autoamor, que no da pero que se halla alegre de recibir, es la oportunidad genuina para la liberación frente a la codicia, frente al regocijo militante del cielo. Aquel que subordina sus instintos animales a la razón pierde con rapidez el control. ¿No están los animales que vemos en los circos entrenados mediante la tortura? ¿Y no asesinan a su maestro los animales criados en el amor? El sabio abraza y alimenta a todas las cosas, pero no actúa como maestro. Sólo cuando las pasiones están gobernadas por un entorno extremo son peligrosas. El control llega dejando que las cosas resuelvan su propia salvación. Así interferimos directamente. Nos identificamos con y somos el sujeto de su deseo. Cuando el ego ve el automor, hay paz. Se convierte en el vidente. Si directamente deseamos, lo hemos perdido todo. Somos lo que deseamos, por lo tanto nunca obtendremos. Desea nada y no habrá nada que no pueda realizar. El deseo es para la completitud, la emoción inherente de que es todo felicidad, todo sabiduría, en constante armonía. pero directamente creemos, somos mentirosos y nos hacemos tal que nos identificamos con el dolor aunque el dolor y el placer sean una sola cosa. Por tanto, cree en nada y habrás regresado a una simplicidad que siquiera la infancia ha obtenido aún. El tonto pregunta ¿cómo? ya que hemos de creer en el placer y el dolor. Ahora bien, si pudiéramos sufrirlos al mismo tiempo dolor y placer y adherirnos con fuerza al principio que asciende y que permite la vibración del ego por encima de ellos, no habríamos alcanzado el éxtasis. Ahora la creencia es el ego que aún lo separa del cielo como tu cuerpo te separa del otro. Por tanto, reteniendo la creencia en la no necesidad al concebir, el ego es libre. La emoción de la carcajada es agotamiento. El sufrimiento temprano, por tanto, convirtiendo esa emoción en un estado mental en el momento de la unidad. Une el dolor y el placer. Lo sufre simultáneamente y a través de la no necesidad de su creencia, su concepción trasciende este mundo y alcanza el absoluto éxtasis. No hay lugar donde el dolor o la muerte puedan entrar. La idea de Dios es el pecado primordial. Todas las religiones son malvadas. El autoamor es su propia ley, que puede ser rota, con impunidad, siendo la única energía que no es servil, sirviendo a su siempre dispuesto propósito. ¿De seguro es todo lo que queda en nosotros que no tiene pecado y es libre? Ciertamente, es la única cosa de la que podemos atrevernos a ser conscientes. Aquel que verdaderamente se autosatisface carece de virtud y podrá satisfacer a todos los hombres odio celos asesinato etcétera son condiciones del amor tal como la virtud la avaricia el egoísmo el suicidio etcétera son condiciones de no satisfacerse a uno mismo no hay pecado más asqueroso que el amor pues es la mismísima esencia de la doctrina y la madre de todos los pecados ya que es quien tiene mayor número de devotos solo el autoamor es puro y carece de feligreses aquel que se ama por completo induce solo a autoamor en esto es inexorable pero no ofende como otros hombres es semejante al gran propósito, sus acciones son explicadas por él, su mal visto como bien, sin saberlo, todos satisfechos con su voluntad, no se unen al cielo y la tierra diariamente en espontáneo homenaje a esta voluntad del autoamor. Ningún hombre puede mostrar mayor autoamor que renunciando a todo lo que cree. ¿Por qué valoro este autoamor por encima de todo lo demás?, ¿No se debe a que pueda ser libre de creer en el mal, pero tal que no piense que algo pueda hacerme daño? Todo es autoamor. La gente del mundo, si tan solo supieran, son sus devotos. Mi nueva ley es la gran pista para la vida. Si el mundo pudiera entender esto, descartada la fábrica podrida, Seguirían diligentemente el camino a sus corazones No habría más deseo orientado hacia la unidad Intenta imaginar lo que eso implica Que la idea de Dios perezca Y con ella la de la mujer ¿No me han hecho ambas parecer un payaso? Que no haya error La pureza y la inocencia son simplicidad La felicidad es sabiduría lo que es simple no tiene dualidad. LA DOCTRINA DEL AUTOAMOR ETERNO Ahora el autoamor es explicado. Es la conclusión de la creencia. El yo es el tampoco, tampoco. Nada omitido, indisoluble. Más allá del prejuicio positivo, la disociación de la concepción a través de su propio amor invencible es la única verdadera, segura y libre. El deseo, la voluntad y la creencia dejando de existir como separados. La atracción, la repulsión y el control autocontenido se convierten en la unidad original, inerte en el placer. No hay dualidad. No hay deseo de unidad. En ese momento, ello, el principio dual, descansa en su estado aún sin modificar. La creencia ya no se encuentra sometida a la concepción, dando forma al yo como tal a través del amor. En otros momentos, ello crea un centro. Se convierte en su entorno identificado con sus ramificaciones, concepción creada, sometimiento a la ley y al deseo insaciable de unidad, en cuanto que la dualidad es unidad. Servidumbre a la ley es el odio al cielo. Solo el autoamor es la eterna satisfacción del todo, a través de la meditación, en este yo radiante que es gozo místico, en el momento del éxtasis es puntual a su imaginación en ese día que felicidad la suya un lujurioso inocente más allá del pecado sin dolor equilibrado por una emoción una fracción de su éxtasis es todo lo que es consciente como externo su vacuidad causa doble refracción él lo autorradiante proporciona luz en el ego, más allá de la ley y el invitado en el festín de los supersensualistas, tiene poder sobre la vida y la muerte. Excepto por esto, no está más allá del autorreproche, ciertamente ha dejado sueltos todos los problemas del mundo. El asesinato causado por el rayo. El autoamor, previniendo que la mente se concentre, es identidad sin forma. No es ningún pensamiento como tal. La ley y las influencias externas contenidas en él no lo afectan. Cuando esta rendición de toda creencia refleja solo su significado, entonces hay pureza de la visión, inocencia del tacto y, por tanto, autoamor. Ciertamente, Ciertamente los hombres nacen, sufren y mueren a través de su creencia. La eyaculación es muerte. El autoamor es preservación y vida. El hombre que invoque placer en su elección sustrae del deseo su deseo. Es este deseo parcial. Se convierte en subdoble conflicto nunca está llena su energía no teniendo verdadero enfoque es engañado acerca de su fuerza y obtiene una pura medida de placer de su cuerpo cuán grande es el peso de esta afirmación en el éxito el placer se convierte en la ilusión mediante desesperada necesidad sus métodos se encuentran atado a su causa y efecto y se convierte en un holocausto en la pira del sentimiento este autoamor es la única energía completa. Cualquier otra cosa, el envoltorio de la insatisfacción, la hipótesis de los deseos que oscurece. El hombre, en la miseria de sus ilusiones y deseos insatisfechos, vuela hacia distintas religiones y doctrinas, busca ser engañado de nuevo, una hipnosis, un paliativo, del que sufre nuevas miserias en su agotamiento. Los términos de la cura son nuevas ilusiones, mayor enredo, un entorno más estancado. Habiendo estudiado todos los caminos y métodos para el placer y ponderándolos bien una y otra vez, este autoamor es lo que he encontrado como la única forma libre, verdadera, y llena nada más sano, puro y completo. No hay engaño cuando toda esta experiencia es conocida, todo de una belleza sublime y extremadamente amable. ¿Dónde está la necesidad de otros métodos? Como bebida para el borracho, todo lo demás debería ser sacrificado por ello. Este autoamor es, ahora declarado por mí, el método para evolucionar millones de ideas para el placer sin amor o los sinónimos de ese amor, autorreproche, enfermedad, envejecimiento y muerte, el simposio del yo y el amor. Oh, hombre sabio, complácete a ti mismo. El ritual y doctrina completos de la magia. Éxtasis en autoamor. La obsesión. Mis más queridos, ahora explicaré la única fórmula cierta y segura, la destructora de la oscuridad del mundo, el más secreto entre los secretos. Sea secreto para aquel que logre. Dejémoslo cubrir cualquier periodo del tiempo, dependiendo de su concepción. No hay requisito, ni ritual, ni ceremonia. Su misma existencia simboliza todo lo que es necesario para la perfección. En total empatía no hay necesidad de repetición ni enclencle imitación. Estás vivo. La magia, la reducción de las propiedades y la simplicidad, haciéndolas transmutables para utilizarlas de nuevo en la puesta en escena, sin capitalización, dando fruto muchas veces. Has de saber que la deliberación, la conciencia excesiva y la concentración son su resistencia y adulación, la adquisición definitiva de la idiocia. Ya sea para su propio placer o poder, la satisfacción del deseo es su propósito. Quien realiza la magia lo terminaría a través de esto. Dejémosle esperar a un deseo análogo en intensidad. Entonces, él sacrifica ese deseo o su satisfacción al deseo inicial. Mediante esto se convierte en orgánico. Un cuanto. Él no ha logrado libertad de la ley. Dejémosle por tanto que espere en una creencia sea sustraída ese periodo en el que la desilusión ha ocurrido. Ciertamente, la insatisfacción es su oportunidad. Esta entidad libre de creencia y su deseo son unidos a su propósito por el uso de sigiles o letras sagradas, proyectando la conciencia en un lugar sin que la sensación sea múltiple se torna intensificada mediante la abstención del deseo excepto en el objeto esto es logrado en el momento psicológico esto se determina a sí mismo mediante no resistencia pensamiento y acción involuntarios la preocupación y aprehensión de la no satisfacción siendo transitorios no encuentran una morada permanente. Lo desea todo. La ansiedad derrota el propósito, retiene y expone el deseo. El deseo consciente no es atractivo. La mente en silencio y enfocada, sin ser distraída por imágenes externas, no distorsiona las impresiones sensoriales, no hay alucinación. Terminaría en satisfacción imaginativa, sino que magnifica el deseo existente y lo une al objeto en secreto. PROYECTANDO LA SOMBRA No siendo el ego totalmente inconsciente, Dejémosle solo retener y visualizar la forma de Sigil. Este es su cáliz, el método de la vacuidad y la encarnación. Mediante la deliberación de una emoción análoga en ese momento, él sustituye a la ley reacción. Milagroso es el equilibrio desconocido pero imitado, logrado en este mundo. Toda otra conciencia con seguridad anulada. El vehículo lo bastante fuerte para el éxtasis está más allá de todo daño que se le pueda causar. Ahora dejémosle imaginar que una unión tiene lugar en sí mismo, la unión mística del ego y el absoluto. El néctar emitido. Dejémosle beber lentamente una y otra vez. Tras esta asombrosa experiencia su pasión es incomparable. No hay nada en el mundo que él vaya a desear, a no ser que sea su voluntad. Por esto es por lo que la gente no me entiende. El éxtasis en su emoción contiene todo género y tipo. Conócelo como el néctar de la vida, el silubub del sol y la luna, Ciertamente él roba el fuego del cielo, el mayor acto de valentía en el mundo, la deliberación egotizada, excepto en la refracción del éxtasis, es exponerse y es muerte, convirtiéndose en una obsesión que preside, habiéndose dado el control a una experiencia anterior, y es conciencia excesiva de aquello a su través encontrando la libertad de la ley en que nació por tanto, generando doble personalidad, demencia. A través de este método no hay deseo más allá de la satisfacción ni logro demasiado maravilloso dependiendo de la cantidad de creencia liberada. Hombres de pequeños placeres e iniciativa, Ignorantes de vuestro propósito, quisquillosos, avariciosos, pecadores. Que no podéis vivir sin mujeres, ni disfrutar sin dolor, pavorosos, inconstantes, enfermizos y atrofiados, dependientes, crueles, engañados y mentirosos, los peores de los hombres. Haz de saber, oh Señor, oh amado yo, que te he hablado de la más secreta taberna a la que la pasión va cuando la juventud se ha ido. Porque cualquier hombre podría beber del néctar del éxtasis gratuito y beneficioso para todos. La más placentera nutrición que a nadie daña. Nota sobre la diferencia entre la obsesión mágica, genio y la demencia. La obsesión mágica es ese estado en que la mente se encuentra iluminada por la actividad subconsciente, evocada voluntariamente mediante una fórmula en el tiempo elegido, etc., para inspiración. Es la condición del genio. Otra obsesión consiste en los ciegos dirigiendo a los ciegos, causada por el quietismo, conocida como medimumismo, una apertura del ego a lo que es denominado cualquier influencia externa, elementales o energía sin cuerpo físico. Una consecuencia transmutada que es una resistencia a la verdadera Actividad subconsciente, siendo ello una demencia voluntaria, una somnambulación del ego con ninguna forma, sin control para guiarlo. Por tanto, sus emanaciones son bien estúpidas en su gestión. Bien, recuerdos de infancia. La obsesión conocida como... O relacionada con la demencia es una experiencia que se encuentra disociada de la personalidad ego a través de alguna forma de rechazo. Es subcristalina y no puede juntarse permanentemente a la subconsciencia, no habiéndose agotado ni completado a sí misma mediante la realización. Dependiendo del grado de intensidad y resistencia mostrados en un momento u otro, el ego tiene o no el conocimiento de la obsesión. Su expresión siempre es autónoma, divorciada del control personal, del poder de dirección y la coordinación temporal. La concentración determina la disociación. Buscando completitud a través de la identificación, el entusiasmo por un objeto, Sacrifica todo lo demás u olvida deliberadamente. Su separación del ego, que se adquiera un volumen igual o mayor que el resto de la conciencia, provoca su división o doble personalidad. Tiene su causa en su propia intensidad o en un shock de resistencia determinado por alguna incompatibilidad del deseo o de lo deseado. La concentración es deseo insatisfecho, un conflicto que nunca puede ser satisfecho debido a sus medios cuando el ego, careciendo de o desconociendo la fórmula de encontrar satisfacción, busca su rechazo, represión, satisfacción imaginaria o transmutación para escapar de su preocupación. Nada de esto es la aniquilación del deseo o de la obsesión, sino su separación o su ocultación del resto del ego. Su prematura existencia subconsciente se mantiene ahí solo cuando hay algún tipo de resistencia activa. Cuando la resistencia es latente, se da el control a la obsesión que está presidiendo, permitiendo su encarnación en la ciénaga que inunda el ego, que ha de vivir y llevar a cabo su experiencia emocional. La enfermedad y la locura. Toda enfermedad es locura. Es provocada cuando la energía sin cuerpo físico no tiene función vital. Esta energía es lo que se utilizada para dar vida a los síquiles. Psiquiles La psicología de la creencia Si la creencia suprema permanece desconocida, creer no da frutos. Si la verdad aún no ha sido averiguada, el estudio del conocimiento es improductivo. Incluso si ellos fueran conocidos, su estudio es inútil. No somos el objeto mediante la percepción, sino convirtiéndonos en ella. Cerrar las pasarelas de los sentidos no sirve de ayuda. Ciertamente, haré del sentido común la fundación de mi enseñanza. De otro modo, ¿cómo puedo comunicar mi significado al sordo, mi visión al ciego, mi emoción a los muertos? En un laberinto de metáfora y palabras la intuición se pierde, por tanto, sin contar con su esfuerzo, ha de ser aprendida la verdad sobre uno mismo, obtenida de aquel que es el único que conoce la verdad. Tú. ¿De qué utilidad es la sabiduría de la virginidad para quien ha sido violado por la seductora ignorancia? ¿De qué? ¿Utilidad, ciencias o cualquier conocimiento excepto la medicina? No aparecen ante la palabra tesoros ocultos ni cavando con tus manos en la carretera. Incluso con los instrumentos adecuados y el conocimiento acertado del lugar, etc. Podría no ser más que la adquisición de lo que ya poseíste hace mucho tiempo. Hay una gran duda sobre si está escondido, excepto por los extraños de tu experiencia y las atmósferas de tu creencia. La cuestión pertinente ahora propuesta por ustedes debería ser preguntada por aquellos deseosos en alguna medida del genio. Mi respuesta como, el poderoso germen se encuentra de acuerdo con el universo, simple y lleno de profunda importancia, y durante un tiempo extremadamente reprensible, según vuestras ideas, de lo bueno y la belleza. Escucha atentamente, oh aspirante. Todo deseo de información acuda a mi respuesta, pues viviendo el significado será realmente liberado de la esclavitud de su constitutiva ignorancia. Has de vivirla tú. No puedo vivirla por vosotros. La causa principal del genio es la realización o yo a través de una emoción que permite asimilar como si fueras un rayo lo percibido. Esta emoción es inmoral en cuanto que permite la libre asociación de conocimiento sin contar con los accesorios de la creencia su condición es por tanto ignorancia de yo soy y yo no soy usando como creencia la confusión perdida entre pensamientos su estado más excelente es el tampoco tampoco el yo libre o atmosférico ¿Recuerdas en tu juventud el pensamiento de que este mundo es un curioso lugar? ¿Inserto en la emoción cuando sentías ese por qué? Como respuesta, si la vida es un desarrollo razonable, ¿cuál fue la causa de esto y de que tu mente lo descartara sumarísimamente? De nuevo, el sentir que el objeto más vulgar es magníficamente extraño y la vaga emoción de la correlación entre lo compatible y lo incompatible a menudo las argumentaciones exhaustivas pero siempre lo excusan, la curiosidad y el shock en una asociación más íntima con las maravillas de la creación. ¿Qué es lo que te impide seguir la investigación hacia qué es exactamente la sorpresa etcétera cuál es la causa de que creas más en dios que en una pelea de perros y aún así tienes más temor a los perros que a dios cuál es la diferencia entre tu ahogado con una piedad inquietante y la inocencia de un bebé quizá aquí se encuentra la causa de la ignorancia La creencia es la caída de lo absoluto. ¿Qué vas a creer? La verdad busca su propia negación. Distintos aspectos son... No son la verdad, ni son necesarios para la verdad. De sus emanaciones, ¿cuáles vas a estrangular cuando nazca? ¿Eres ilegítimo? Has de creer en lo correcto y lo equivocado. ¿Qué castigo determinarás? ¿Puedes escapar al guía? ¿Debes? ¿Quién puede escapar al aburrimiento sin cambio? ¿Quién permanece soltero y satisfecho? ¿Qué hombre entre vosotros es lo bastante grande y libre como para abarcar su yo? Tu creencia ofusca tu linaje. Ambición es pequeñez. El entorno al que estás acostumbrado. Recuerda, el tiempo es una imaginación sin estudiar de lo experimentado. Lo que podría llamarse la experiencia temprana fue su conclusión. Así, del aprendizaje no hay final. Lo que aprendes mañana está determinado por lo que has hecho. Por la lección cumplida que ayer fue. No aprender nunca hoy lo que puedes hacer mañana es llamado perdida. Sin embargo, lo que es, es robar al tiempo, es plenitud y es rejuvenecer. Repite este retraso una y otra vez hasta que llegues a la espontaneidad, a azar en la seguridad. La persecución del aprender, creer, es el grotesco incubador de la estupidez. Si pudieras creer verdaderamente deberíamos darnos cuenta de su virtud. No somos libres para creer, por mucho que lo deseemos, teniendo primero ideas conflictivas por agotar. Los sigiles son el arte de creer, mi invección para convertir en orgánica la creencia y, por tanto, en verdadera creencia». Cuando a través del deseo de creer que es necesariamente incompatible con una creencia existente y no se puede llevar a cabo a través de la inhibición de la creencia orgánica, llega la negación del deseo. La fe no mueve montañas, no hasta que esa fe sea eliminado a sí misma. Suponiendo que deseara grandeza, sin contar que ya la posea, tener fe y creer que lo soy no me hace grande. Siquiera aunque mantuviese esta ficción hasta el final, siendo una ceremonia de insinceridad la afirmación de mi incapacidad. Soy incapaz porque esa es la verdadera creencia y es orgánica. Creer de forma distinta no es más que afectación. Por tanto, la imaginación o fe sobre mi grandeza es una creencia superficial. La reacción y negativa a admitir lo real es provocada por la problemática efervescencia de la incapacidad orgánica. Negación o fe no lo cambian ni aniquilan, sino que con su esfuerzo y preservación por tanto, la creencia para ser verdadera debe ser orgánica y subconsciente. El deseo de grandeza solo puede volverse orgánico en un momento de vacuidad dándole una forma. Sigil. Cuando se es consciente de Sigil, en cualquier momento no mágico debería ser reprimido en una lucha deliberada para olvidarlo. Con esto se activa y domina sobre el periodo inconsciente. Su forma florece, permitiéndole atrasarse al subconsciente y convertirse en orgánico. Cumplido esto, es su realidad y realización. La persona se convierte en su concepto de grandeza. Así que la creencia se convierte en verdadera y vital cuando se lucha contra ella en la conciencia y se le da la forma no a través del esfuerzo de la fe. La creencia se agota a sí misma a través de la confesión y la no resistencia, esto es, la conciencia. Creer cree, no creer, y en cierto grado obtendrá su existencia. Oportunamente, dependiendo de tu moral, ofrece a los pobres. Si los ambiciosos supieran que es tan difícil volverse incapaz como lo es volverse grande, son mutuos como logro e igualmente satisfactorios. El subconsciente Todos los genios tienen subconsciencia activa y cuando menos se dan cuenta del hecho, mayores son sus logros. La subconsciencia es explotada por el deseo que lo alcanza. Así, la conciencia no debería contener el gran deseo una vez el ego ha deseado, y debería llenarse con una ambición afectada por algo distinto, no al revés, pues al acecho en algún lugar se encuentra el castigo inevitable de la cobardía. ¿No esté seguro un deshonroso engaño? El genio, como el heroísmo, es cuestión de valentía. Haz de olvidar el miedo o de alguna forma la incapacidad, por tanto su expresión, es siempre espontánea. Cuán simple es adquirir genio. Conoce los medios. ¿Quién se arriesgará? El aprendizaje de cómo es el eterno por qué? pero sin ser satisfecha su respuesta, el genio es tal, porque no sabe cómo o por qué el almacén de los recuerdos con una puerta siempre abierta has de saber que el subconsciente es la personificación de toda la experiencia y la sabiduría las anteriores encarnaciones como hombre animal pájaro vegetal como todo lo que existe ha existido y existirá. Cada ser es un estrato en el orden de la evolución. Naturalmente entonces, cuanto más bajamos en estos estratos, más tempranas serán las formas de la vida a las que lleguemos. La última es la todopoderosa simplicidad. Y si tenemos éxito en despertarlas, podremos ganar sus propiedades y nuestros logros se corresponderán con ello. Siendo experiencias sucedidas hace mucho, han de ser evocadas a través de sugestiones extremadamente vagas, que sólo pueden operar cuando la mente se encuentra inusualmente callada o sencilla. La posesión de su sabiduría no implica la necesidad de sus cuerpos. El cuerpo se modifica en relación a los métodos, Viajamos más rápido que el leopardo cazador pero no tenemos su cuerpo. Y son estos métodos lo que varía según el objetivo. Si observáramos la naturaleza, las formas tempranas de vida son maravillosas en sus propiedades, adaptabilidad, etc. Su fuerza enorme y algunos son indestructibles. No importa cuál sea el deseo, siempre es su logro. Un microbio tiene el poder de destruir el mundo y ciertamente lo haría si le interesáramos. Si desmembrara sus extremidades, la parte mutilada crecería de nuevo, etc. Así que evocando y sintiendo obsesionados o iluminados por esas existencias obtenemos sus propiedades mágicas o el conocimiento de su logro esto es lo que ya sucede todo sucede en todo momento aunque tremendamente despacio esforzándonos por el conocimiento lo repelemos la mente funciona mejor con una dieta simple La clave para la profecía Las leyes de la evolución son inversamente proporcionales a las funciones que gobiernan el progreso del logro. Es decir, cuanto más maravillosos son nuestros logros más abajo en la escala de la vida que los gobierna. Nuestro conocimiento del vuelo está determinado a través de ese deseo como causa de la actividad del pájaro etcétera karmas nuestro deseo alcanza directamente el estrato perteneciendo a esas existencias que pueden volar sin alas si volásemos sin máquinas esta actividad subconsciente es la capacidad el conocimiento todo lo demás que adquirimos es de un valor negativo es estiércol la virtud de aprender y adquirir conocimiento por los métodos ordinarios se encuentra en su preocupación y decepción de tal grado que causa agotamiento mediante ello el deseo puede alcanzar accidentalmente la verdadera morada del conocimiento o sea la subconsciencia la inspiración sucede siempre en un momento de vacío y la mayor parte de los grandes descubrimientos accidentales, obtenidos habitualmente mediante el agotamiento de la mente mi fórmula y sigiles para la actividad subconsciente son los métodos de la inspiración capacidad o genio y los métodos para acelerar la evolución. Una economía de energía y método de aprendizaje a través del gozo. Un murciélago primero desarrolló alas de tipo adecuado, lo suficientemente orgánico, su deseo, alcanzando la subconsciencia. Si su deseo para volar hubiera sido consciente, habría tenido que esperar hasta poder haberlo hecho mediante los mismos medios que los nuestros, es decir, las máquinas. Todo genio tiene una hipótesis, habitualmente natural, en forma de hobby, que le sirve para dominar y ocupar la mente consciente, para prevenir su in interferencia con la expresión espontánea. Las hipótesis matemáticas de gran Leonardo le sirvieron para engañarse como los sigiles. Nuestras vidas se encuentran llenas de simbolismo de los karmas predominantes por los que estamos gobernados. Son ejemplos de esto todo adorno, vestido inútil, etc. Satisfacen a la gente porque sienten la identificación y siendo también los métodos para localizarlos estos karmas. El simbolismo de la coronación de un rey es que, pareciéndose el hombre a Dios en la tierra, ha alcanzado el más bajo estrato de su subconsciencia, los organismos monoculares, si así lo quieres, que predominan como gobernantes en sus funciones. Por supuesto, aquellos que son coronados reyes nunca son tales y simbolizan la esperanza, no la realidad. Por tanto, la naturaleza floral y piedras preciosas en las coronas se relacionan con los primeros principios. Es rey quien ha alcanzado el principio dual en su simplicidad. La primera experiencia que es toda experiencia. Tal persona no tiene necesidad de coronas ni reinos. Mediante síquiles y la adquisición de la vacuidad, cualquier experiencia pasada, encarnación, etc., Puede ser llamada a la conciencia, puede incluso suceder mientras se duerme en forma de sueños, pero este método es muy difícil. Capítulo sobre sueño en noche y día para el placer omitidos. La vacuidad total es difícil e insegura para aquellos gobernados por la moral, los complejos. Es decir, cuya creencia no es por completo autoamor. De aquí, esta necesidad de síquiles, etc. Has de conocer que todo ritual, ceremonia, condiciones como arbitrarios, te tiene a ti mismo para complacerte. Un obstáculo y confusión. Su origen fue para la diversión, más tarde para engañar a otros y que no supieran la verdad, induciendo ignorancia y, como siempre sucede, sus altos clérigos fueron ellos mismos los más engañados. Aquel que engaña a otros se engaña mucho más a sí mismo. Por tanto, identifica a los charlatanes por su amor por las togas caras, la ceremonia y el ritual, los retiros mágicos, las condiciones absurdas y otras estupideces demasiado numerosas para ser relatadas. Su doctrina al completo un despliegue fanfarrón, una cobardía, con hambre de notoriedad, su estándar todo lo innecesario, su fracaso asegurado. Así es que aquellos que posean alguna habilidad natural pierden rápidamente mediante su enseñanza. Solo pueden dogmatizar, implantar y multiplicar aquello que es enteramente superficial, si fuera un profesor no actuaría como maestro, pues dado que el pupilo conoce más que el maestro, no podría darse que hubiera discípulo. Asimilando poco a poco no sería consciente de su aprendizaje, no repetiría el error vital sin miedo, lograría con facilidad. La única enseñanza posible es mostrar a un hombre cómo aprender de su propia sabiduría, y utilizar su ignorancia y sus errores, no obscureciendo su visión e intención mediante rectitud. Síguiles, Creencia con protección. Obsesión mágica. Explicaré ahora su creación y uso tan puro y claro resulta todo que no hay dificultad sobre ello por amor a mis imprudentes devotos lo inventé todo deseo que no encuentra una expresión natural bien sea para el placer el conocimiento o el poder puede satisfacerse a través de los sigiles y su fórmula desde la subconsciencia los sigiles son el método para guiar y unir la creencia parcialmente libre con un deseo orgánico con su transporte y retención que funcionan hasta que su propósito sea servido en el yo de la subconsciencia y son también su método de reencarnación en el ego ciertamente todo pensamiento puede ser expresado mediante su relación con una forma los sigiles son monogramas del pensamiento para el dominio de la energía Toda heráldica blasón monograma con síguiles y con sus karmas que gobiernan. En relación con el karma, un método matemático para simbolizar el deseo y darle forma que tiene virtud de evitar cualquier pensamiento y asociación sobre ese deseo particular en el momento mágico, escapando la detección del ego de tal modo que no tenga ni adjunte tal deseo a sus propias imágenes transitorias, recuerdos y preocupaciones, sino tal que le permite el paso libre hacia el subconsciente. Los síguiles se fabrican combinando las letras del alfabeto simplificado como ilustración la palabra mujer en forma de síguil es ejemplo o ejemplo o etcétera, la palabra tigre ejemplo o ejemplo etcétera la idea consiste en obtener una forma simple que pueda ser fácilmente visualizada bajo voluntad y que no tenga mucha relación pictórica con el deseo el verdadero método es mucho más virtuoso y esta virtud no puede explicarse en pocas palabras la forma tomada como grado de sugestión es el secreto del pensamiento y es lo que hay exactamente dentro de un hombre. Ahora estamos de acuerdo sobre cómo se hace un sigil y cuáles son sus virtudes. Ciertamente lo que una persona cree a través de sigil es la verdad y siempre se satisface. El sistema de los sigiles se cree tomándolo como un hobby en el momento en que haya gran pena o decepción. Mediante sigiles... He dotado de sabiduría a estúpidos. Hecho estúpidos a sabios. Dado salud a los enfermos y débiles. Enfermedad a los fuertes. Etcétera. Bien. Si por cualquier motivo quisieras la fuerza de un tigre. Construirás una frase como. Es mi deseo obtener la fuerza de un tigre. Sigilizado esto sería. Es mi deseo ejemplo ilustrativo de esta frase de la frase obtener igualmente la fuerza de un tigre igual combinado como un sigil ejemplo o ejemplo más sencillo ahora por virtud de este sigil eres capaz de enviar tu deseo a la subconsciencia que contiene toda la fuerza habiendo sucedido esto la manifestación del conocimiento o poder necesario provocan la consecución del deseo Primero, toda conciencia excepto la de Siquil ha de ser anulada pero no confundas esto con la concentración si sencillamente concibes el Siquil en cualquier momento empezarás a pensar La vacuidad se obtiene agotando la mente y el cuerpo por uno u otro medio los métodos bien personales o bien tradicionales funcionan igual de bien, dependiendo del temperamento. Elige el más agradable. Estos son los que deberían favorecerse. Mantras y postura, mujeres y vino, tenis y el juego de la paciencia, o caminando y concentrándose en el sigil, etc. Ninguno es necesario para aquel que incluso simbólicamente ha conquistado aún por un momento el principio dual, la concepción mediante el tampoco, tampoco, pues luego está libre de gravedad. Si el sigil se convierte en obsesión a través de una aprensión continua, su realización puede suceder en cualquier momento en forma de inspiración. Esto se hace volviendo la mente hacia el sigil. Cuando uno se encuentra extremadamente preocupado, el momento del agotamiento es el momento del cumplimiento. En el momento de estar exhausto o de la vacuidad, retiene y visualiza tan solo la forma de Sígil. Finalmente se hará vago, entonces desaparecerá y el éxito está asegurado. A través del Ego, concebiendo solo el Sigil y siendo incapaz de concebir nada a partir de él, toda energía se encuentra focalizada a través de él. El deseo de la identificación lo lleva a su destino, el estrato subconsciente correspondiente. Siendo el Sigil un vehículo, su propósito es proteger la conciencia de la manifestación directa de la obsesión, Conscientemente no reconocida. Se evita el conflicto con ideas incompatibles y además tampoco obtiene una personalidad separada. Ello, la obsesión, es bien gradualmente asimilado, convirtiéndose en orgánico o regresa a su morada habitual, servido su propósito de iluminación. Así, la mente a través de síguiles dependiendo de la intensidad del deseo es iluminada u obsesionada conocimiento o poder a partir de ese karma en particular el estrato subconsciente una existencia y conocimiento particulares ganados a través suyo relativo al deseo pero no relacionado con la memoria o experiencias recientes el conocimiento es obtenido a través de la sensación resultante de la unidad del deseo y karma el poder a través de su vitalización y resurrección reales este conocimiento deja su estrato acompañado de la energía o el deseo regresando al ego escapa la resistencia del ego asociándose con imágenes recuerdos o experiencias similares recibidas en esta vida que contiene la mente y se cristaliza a través de su simbolismo. Por tanto, la mayor parte de la iluminación es simbólica y debe ser posteriormente traducida. Sobre mí. Concibiendo no has dado señal de vida alguna. Al reivindicarte una labor de crear valor, no hay nada que merezca la pena sostener, nada satisfactorio. Es todo la realización de tu inhibición, mediante el autoborrado parecería realidad. Este yo, cuán vacío, cuán prolífico en incompletitud, en la abnegación, su estímulo para simular la realidad, y surge más y más. Estas feas brumas de la ilusión son paternales, la causa del odio del cielo. Por eso es, por lo que temo creer en Dios. La subordinación a un atributo, a una idea de yo, no son libertad de amor. Probablemente es todopoderoso aquel que es inconsciente de la idea de Dios. Ahora sea la ferocidad de mi unidad, tú Silencio. Y para mí no más una pregunta o labor, propugnar mi duda. Y aún así la humanidad siempre duda. Tiene extraños hábitos y paga por cada placer hasta volverse millonario. El castigo será adecuado a la estimación del valor de su capitalización. Existe ese miedo. El rico en escoria para engañar a su conciencia finge humildad. Habla de sí mismo como pobre, sus posesiones como cargas o de poca importancia. ¿De qué consuelo sirve la verdad en los días de cansancio esperar y observar el esfuerzo sin descanso de encarcelamiento del potro de tortura de los horrores de toda tortura concebible, cuando se acostumbra pierde la realidad y ya, sin más obstáculos. ¿Creará Dios? ¿Creará nuevas miserias? Oh disparate del mundo, niega tu fe, renuncia a ese Dios del centro de sangre y confiesa. Completar el disparate es el principio de la infancia, pero del conocimiento no hay fin. Fue apartarse del camino lo que encontró el camino directo. Desde la infancia nunca he negado mi invencible propósito. Oh vigilante silencioso, ojo del universo que no duerme, vigila el inicio de todas mis ideas. La miseria del mundo parecería eterna, mientras que yo, en medio, como un infante que aún no sonríe, soy insensible de la pureza del autoamor, pero no reclamo su servicio. Soy en el deseo eterno de realización, por pobre que sea, mi satisfacción está más allá de tu entendimiento. Orgulloso de mis opiniones, temo defender un argumento o comprometerme creyendo mis propias doctrinas como tales. Sean estas las que se purguen a sí mismas, temeroso del conocimiento, sea mi creencia su vacío. Sí, ignorancia, desde mi atrevimiento para creer en religiones, doctrinas, credos, sostendré la joya de la verdad. Tan cauto soy que al mismo tiempo niego lo que afirmo y me aferro rápidamente a la no necesidad Suplantada por la paradoja sin antecedente, espontánea revierto a lo absoluto. Observo mi intoxicación incontrol, la realización del karma, cuán fácil es el camino. Parecería como si nada tuviera que decirse, sino todo desdecirse. Sean mis palabras pocas y preñadas. Ay, la futilidad de la idea de Dios aún. No ha alcanzado su límite. Todos los hombres mentirosos parecen esforzarse por la locura como su clímax, mientras que yo solo como alguien envejecido prematuramente, la razón tambaleándose en su trono, permanezco cuerdo en castidad positiva sin confesar conciencia ni moral. Una virgen en unicidad. De propósito. 5.